Apreciables alumnos, de nuevo nos reunimos ya con la última fase del microcurso. En esta ocasión se trabajará toda la parte creativa, la cual es muy importante desarrollarla en sus diferentes fases. Se han creado diferentes técnicas de la lectura, las cuales ayudan a mejorar el nivel de rapidez y el nivel de comprensión considerablemente. Esto dependiendo de lo que se adecue al tipo de aprendizaje, ya que no todos utilizamos las mismas estrategias. Sin embargo, existen formas que fomentan la creatividad, el análisis y la crítica en cuanto a la comprensión lectora. No dudo en que culminaremos con éxito este último recorrido. Así que empecemos a trabajar manos a la obra.